Amor, ¿cómo vas? Sí. Hola, ¿cómo va a puedo grabar una vueltita al cerro. Ay, ¿Cierto, que ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? <risa> <risa> Estábamos... Estábamos dando en la noche. Dando jugo, nos pusimos a grabar con un foco de noche. Oye, William Wallason. Sí. Cuando lo llamé, estaba, bien, estaba bien. con una voz de... Él. Estaba levantándose. ¡Ya, pues, Will! Ah. Ya, niños, cinturón. Linda, ¿cómo estás? Están bueno, un buen así, no va a pasar bien, va a estar bacán Germán, agradezco Agradecele a la guarra ¿Tú, ¿Cuánto haces Germán? Como 80 Esa bici no te va a perdonar lo que te perdona la tuya William Wallace en la guerrera ¿Cómo estáis Tommy? Pasa, oh, yo me preocupo de que, de que entres <risa> <risa> Gáchate del grupo bueno ¿eh? ¿Y, tu... <risa> ¿Y tus coderas? <risa> ¿Eh? Oh, no las traje, nah. las dejé en el auto, parece ¿Qué? ¿Qué Hay que tu polera sabrá, y armar una, una, una rollera ¿por qué no las voy a buscar rapidito? <risa> <risa> <risa> Te ponemos mis rolleras como coderas. voy a querer coger si mm, No, ah no, a buscarlas <risa> Voy y vuelvo, cabrón, ¿ya? <risa> la guerrera Sí, la bici el toki. ¿Tú la bajas andando? Supongo. supongo. La, vale. ¿La bajaba La vale como no andado en un tiempo yo le recomendaría que se mande tranqui. ¿Cómo te sientes tú? A tu ritmo, lo que tú quieras. No hay presión hoy día, no andaba. Laura André. ese tí, ese oh, miedo, ¿Eh? no. Andrés se bajó caminando. Andrés Jorquera marcando la pauta. Eres una gran persona, Andrés, sigue sí, así. No, bacán, vamos tranqui, hoy sí, día estamos paseando. No, no frenas. Le queda enana. ¡Bájale el asiento! No estará un poco dura para darle atrás, güey. Me dio la sensación eh, de que está estaba con como, o sea, casi que para mí. 30. No, me ¿Está ¿La dura? De... Sí. Subiendo para acá tenía 30. Sí, lo... Tu bucante sí, es sí. preciosa, al menos. ¿A dónde están? Ahí en el, la bicicleta sí. yo Ah, para ya. Para ¿Eso puede haber no sido? sido sí, eso era. <risa> ¿Estaba bloqueado? Sí. Ahora hay que se sentirlo. Apate, Espera, <risa> espera, espera. No ah, sé lo que es eso. No sabes lo que es bloqueo. No. <risa> no te aguantaste. Pobre, es que si nos tiramos todos ah, a querer tirar, sí, sí. Fuma. es verdad. Qué linda tu bicicleta. Muchas gracias. Yo quiero una de esas. ¿Rosa? Sí. Le voy a poner unos stickers. <risa> unos stickers de estos de meter dentro de los Con Te esas como láminas sí. con aire claro. caliente y las pegas. Oh, Filip. Oh. Mm. Y y si nueva, no wey Ya, ando ese tiro más controlado. Con elegancia. Ya, niños, <risa> adelante. ¿Caballero? Eric, un gustazo haberlo visto ya. que ir a pedalear, bon. sí, Por supuesto, güey. No Yo aquí de adelante quedo. Libre. Que estoy bien. Bien. Te bogan, alto bogan. Con calma. Agáchate un poco. Eso. Muy bien. No sé si tirarme. Hagamos eh, una cosa: Velo con mucha calma aquí arriba. Si te sentís bien, te tiráis. Si no, yo estoy ahí para cualquier cosa. Por aquí. Muy bien. <risa> la Valentina tiene la bicicleta en las patas, uy Oye, estuvo un partido para arriba. Ya bueno. Nos vemos, Eric. Cuídate. Chao, Eric. ¡Uh! Me costó como el, el zigzag para el otro lado. Sí, es que esa curva no tiene apoyo. Y que hay full enfrente para abajo. Pero lo hiciste súper bien. ¿Cómo sentís los neumáticos? Bien. Mejor que el otro, ¿no? Sí. Bacán. No me gusta el aireo. la ladreo. ladreo, <risa> ladreo. Tienes que siempre ir mirando el centro, para donde vayas. Así no se te va a caer la rueda. ¿Cómo va William Wallace? ¡Pegue! ¡Oh! Falta este precinto. ¿Todo bien? Sí. Todo bien. Se me olvidó bien así del San Cristóbal esta cuestión. Listo. Se acabó el problema. Yo sigo a alguien, no conozco no, no. la pista. Sí, dale, a ellos, yo dale, me tiro detrás tuya. Se va a tirar todo ellos. Bosca, te sigo. Oye. Tú, yo sí, y dale. ellos, ¿no? Algo así. <risa> Bien. Buena línea la que elegiste, te subiste para el lado, doblaste. <nudien> me acordaba de esta que me daba susto. ¿No esta de acá. Pero lo, lo, estos neumáticos están en la raja. Ahí van trajimos, questigo, ¿ya? ¿Esta ya, vale? va ¿Vale? Está ahí un poquito muy agachada, preciosa. Siento que iba muy arriba el manurio. Tiene que llevar tu peso más atrás, eh. Sí. Ahí está, mucho mejor. Uh. ¿Cómo te sentí ahí? Bien. ¿Bien? Bacán. Sí. ¿Cuántos golpes cuánto golpe hay ahí? ¿Algún canillazo en esa canilla, weón? Cagarere. David, te extrañamos. Es la bici del David que la última vez que andamos en un night ride se quebró la clavícula. Ah, la verdad me acuerdo. La Deer Jumper. Con mi señorita, ay <risa> <risa> sí. oh, qué lianita, es su nave, ¿sí, señor Capriña. Capriña, no sé. ya niños, tómenselo con acá. calma. Y los que no bien, la conocen, bien, despacito, vayan viendo lo que viene. Acá viene el aéreo. <risa> El Borja está ahí, está esperando a la Valentina allá. Va. <risa> Bien, la bala vale está recuperando ritmo, bueno, pero la veo bien. ¿Cuál era la roca? Ah, la, no, la roca la debería. ¿La pasaste? ¿Pero la que yo de la que yo hablé arriba? ¿Ya la pasaste? Yay. No, no quiero ver. No? No, estoy perfecto. Qué tierno. Pues, no les voy a ofrecer <risa> Yo creo que en las rocas, en vez de tirarse la primera, mírenlas Porque igual pueden sí. ser fibrosas sí. Hay unas con escaloncitos, que no son muy grandes Pero hay que mirarlo sí, antes sí. ¿Alguien quiere agua? ¿Todo bien? Démosle, ¿cómo hay Tommy? Bien, ¿Y bien. <risa> <risa> Denle chiquillos los más rápidos. Los más rápidos Tres. <risa> no, yo estoy con mi compadre. pues vamos a desahogar un poquito Lo espero adelante el arrepentimiento ¿Cómo? ¿Cómo? rápido, Buben. ¿Voy? Tengo miedo. O oh, dale o no. Te voy. Dale nomás. Es que no lo conozco, por qué? Si no, me muevo. Acá andate por la izquierda y viene un escaloncito de roca. ¡Pero, guatón! ¿Pero si se puede? No. Ah, tendría que poner la línea ahí, mira. Uh -uh. Tienes no. que hacerlo. <ríe> lo frené todo. Okay. No, Pero... no, dale nomás, chiquilla. A ver. la vida. Ah, acá muero. <ríe> <ríe> Uy. Tomi, caminando. Mejor. Con tranquilidad. Estas rocas no se van a mover para ningún lado, así que en cualquier, cualquier momento la van a poder hacer. Apunta, apunta aquí a donde está mi pie. Dale. <risa> <risa> Bien, está ahí. ¡Woohoo! <risa> uh -huh. Mira, hay una hay un golre de acá wow casi la pierdo Los dos frenos parejos, eso Muy bien Bien Mirando adelante Gracias por la pasadita Trata de poner la cala Ahí está ahí. Ahora, de pie Echa el poto para atrás. Te toma muy fácil el asiento, está muy alto yo creo. Bien. Sigue la zanja. Por la zanja siempre. Eso. Bien. Eso. Oh, buena. Haciendo equilibrio con Calagon. Buen. Bueno, Bien. Bueno. Toma y se me gusta una trialera. Bacán. Bien. Bacán. La, la última parte de rocas con calas y clic clic clic clic, clic, clic. <risa> <risa> no sé cómo lo hice Muy bien Esa parte es muy peluda Pero es que nos, la practicábamos Sí <risa> Esa es una chicana acuática cómo van bien, bien, bien. bien. Bacán Ah está Hasta muy arriba ¿Podéis bajarlo más? Sí <risa> Mientras más lo bajís más como este, Lo mejor es que lo bajé a tropezé ¿eh? Ahí te voy a poder mover más. Porque es mucho más cómodo. Si sí, cuando te dije de echar el asiento para atrás, te topó el tiro y te dio susto y te echaste sí. para adelante de nuevo. La idea es que por pues, ahí, mover tu peso acá. Ya. ¿Cachai? Es que como puedo muy, llegar. como muy largo no puedo. Sí, este queda un poquito grande. Pero, te tenéis que adaptar a la bici nomás. Sí. Igual tiene rueda grande, entonces, va a pasar por arriba de todo, puedes ir no tan echado para atrás. Sí. Hola, ¿qué tal? Sí. Ya, chiquillos. cuando quieran? Difíciles. ¿A quién le seguí Andrés? No, seguido, André? vale. oh, pero yo voy. Tranquilo. ¿Está tan La última vez es que, es que me saliste desde allá hasta acá no lo pasé muy bien. Y que... <risa> la presión, güey. La presión. La presión. Porque no íbamos despacio. Pero sigue a tu equipo. Vamos a seguir hasta aquí. A ver si lo alcanzamos. ¡Dale! Uh. <risa> y Andrés, cualquier cosa me pasa ahí, po. <laughs> Donc il a la <coughs> oh <laughs> Ese es un cóndor, sí. tiene el cuello blanco sí. Vi, bueno, iba siguiendo a Toki y vi de rebojo un pájaro muy grande Está alagereando con todo, está justo arriba del Borja Cáchate. Sí, bueno, bueno. ¡Oh, guan lindo! Lo está guiando un tiuque, un, un aguilucho ¿Cómo un pájaro tan chico se le tira a un pájaro tan grande? Hay un cóndor, vale, cacha Allá está dando la vuelta, blanquito ¿Allá en el filo del cerro? Allá. Ese, ahora sale con caleta, pero... Estuvo muy bueno. Uh, por favor, dime que fue caliper y no... ...marcó. Ah, no fue el eje. No pasa nada. Que no se rompa. ¿Cuál es...? ¿Cuál, cuál es tu elección de línea? Sí. Debe pasar? ¿Volar el gap ahí? No. El fondo? No, pero no, pero por fondo? ¿Saltar ahí. Ahí. de la roca? ¿Backflip? No, por ahí. ¿Backflip? Sí. Yo creo que más fácil así, ¿no? Fue a la izquierda yo creo que el más fácil, pero ese estaba entretenido. Es más, sí. igual es Sanja así que no te va a botar mucho. No, hombre. Atenta con las piedras, vale. ¿sí? Me encanta tu idea. Yes. Como que la rueda la como que pierde grip. Frena, frena un poquito más antes de la curva y ve para dónde quiere ir, porque si hay un poquito más de espacio no te va a derrapar la bici y vayas a seguir la curva que tú querís. Una vez que te acostumbráis a eso, le empezás a meter más velocidad y veis hasta dónde llega la bicicleta con la carre ¡Lindo! Dale, vale Va súper bien. Me gusta lo que veo. Iu, iu. Acá vienen Roquita y Zapateo. Ahí no vale. No. ¿Por dónde se va a? ¿Por qué dónde? Hay un bajón ahí vale. Se... Hay uno más chiquitito por allá, démoslo de allá. No tío, sigue sí derecho. Para allá yo creo mejor, hay que darse la vuelta. Sí. Ese está medio complicado porque tiene justo un escaloncito, sorry. Pero por acá yo creo que sí, a ver. ¡Por acá Tommy! Adelante. Dale. Adelante. Perfecto. Bien echado para atrás, muy bien. ¡Tommy! Germán casi sí, se cae caminando. <risa> ¿Te perdiste? Hay más senderos para allá. Escuático este cerro. Ay, qué exquisito. No, no, Vamos. No. No. No. No. No. Una lasca, ¿no? Sí, está hermoso, güey. Oh, oh. descenso. Man, ¿qué descenso. Sí. Oh, no. es man. No. Man, ¡Qué este, bueno, Nueva Ay. línea, güey. Nueva línea, güey. Germán casi <risa> se cae caminando. Sí. ¡Déjale! Pero esa, esa es bajada, ¿eh? Está marcada la línea de arriba. No, no, no, no. ¡Tengo miedo! Ah. Primera, ¡Bien! Pensé cerrar los ojos, pero al final lo abrí. ¡Linda! Démosle lo más rápido adelante yo cacho. Como William Wallace y la guerrera. Como Toki su Specialized. Como Borja en la bici de David. ¡Polygon! Como Teo en la rígida de Dirt. Como Andrés en Whitey. No no llegué, ni cagando no llegué. Uy. Oh. ¿Qué pasó? Se comió un árbol, parece. No, no te lo... ahí está marcada las, las chantajas. ¿qué onda? ¿Cómo? Los árboles son lo mejor, te detienen y no duele Sí, hasta que te topís con uno así Cuídate, te dije sí. cuídate, cuídate, por favor Huele sí, le se comió un árbol Qué pena Dale, toqui ¿Dónde estoy? Va a seguir a donde Dale Sabateo <risa> uh. oh, llamo Willy <risa> bueno, bueno. Willy acá hay otro árbol Borja la vale Tommy la vale Ahí viene ahí viene Te voy a tirar o caminando eh, no, me voy a tirar yo creo, ¿Mm? pero... Germán, <risa> <risa> ¡Ayuda! Eh, vale, echadita para atrás el peso en tus pies, aguantando el zapateo. Mm. Ay, no sé si quiero. ¿Seguro puedes? Eso es lo mejor, nunca partir encima de la... de la bajada. Tenés que llegar armado y listo para meterte. Si empezáis a poner los pedales justo en la bajada es mucho más complicado. Pon bien los pedales, oiga. Ay, Germán. Puedes de todas maneras. Te vas a sentir bien de hacerlo. Un poquito más de freno. Un poquito más de freno. Oiga, agarraste vuelo, oiga. ¿Cómo venía ahí? Y... <risa> ¿Estaba bien con la frenada? ¿Sí? ¿Esa es la velocidad que queríais. Sí. ¿Y hay fuerte? <risa> sí. En un momento dije, mira. O sea, podría no haberme tirado, pero... Ya que me tiré. <risa> <risa> había que dejarlo fluir. <risa> Qué susto cómo se mandó la vale, weón. Bon. La horquilla venía así, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, está allá, weón? Bon. No creas es que no te quiero. Ven para acá. <risa> Estamos en la mitad del sendero acá por si viene alguien, así que démosle. Y salimos casi. ¡Oh, buena pedalea! Sobrevivió a otra batalla. ¿Cómo lo no pasó, señorita? Bien, no estoy tan deplorable. No, la bici no salvía. Deplorable. ¿Cuántos meses ya hay sin pedalear? La última vez fue desde tu inauguración. ¿Desde la inauguración, de, desde la inauguración de San Francisco. Sí, pero no anduve tanto. No. Y así como harto desde Chillán. Wow. ¡Guau! Veo con las manitos. Uh. Y con la cabeza. Todo muy igual muy tú. bueno. Gracias por muy la invitación. De todas maneras. Sí, yo le voy a preguntar. Sí, sí. Chao. sí verdad, chao. Que oh, se muy bien igual. igual. <risa> ¿Ah? ¿Toki? Y mándate, mándate al tiro para los cabros de la isla cuando te va a pasar un... Hay de, hay de varios colores ahí. <risa> ah, oh, buena, no oh, motivación. La casa ya está arrendada. La casa ya nos vamos, ya estamos allá. Ya estamos. ¿Para el verano? Sí, hay que ir en, en diciembre. No Vamos a hacer un viaje más o menos. Ya, Valentina, ¿quieres hacer la outro del video? ¿Cómo era? Si les gusta este video, denos un like. ¿Les gustó ver a William chocando en el árbol? Si ¿Quieren ver cómo William Wallace fabrica papeles? Compártelo. Y suscríbete al canal para seguir viendo... ...videos de Talazos de este estilo. En el cerro!